Bueno chicos, os voy a contar la historia de cómo hace 25 años aprendí a reciclar. ¿Otra vez? Siempre empiezas contando, esto nunca acabas, ¿sí? ¿eh? No seáis pesados y escuchad. Va para largo. No va para largo. A ver, todo empezó en mi primer campamento. ¿Me das un trozo de manzana? Mira, aquí detrás tengo otro. Gracias. De nada. ¿Y la tiraste así, sin más? Pero alguien la recogería, ¿no? si sí, la recogieron ellos, pero dejarme acabar con la historia. La otra vez eh, van a tirar el brick derecho al orgánico vamos a ver mira lo aquí está espera no lo tires que me viene bien para hacer un vaso vamos Fíjate, ha tirado la lata. En aquel tiempo, era un verdadero desastre. Ya lo creo. ¿Y tus compañeros no hacían nada? Sí, eran más listos que yo y sabían reciclar. Reutilizaban el papel, hacían vasos, incluso hacían hornos. Haces palos más que se están frenando. ¿Qué haces? Estoy escribiendo una carta. Pero ¿por qué no coges un papel nuevo? Porque estos papeles que me encontré en el suelo me sirven para escribir lo que quiero. Ah, bien. Adiós. Adiós. ¿Qué hacéis? Que hemos perdido los vasos. Y así con este ritmo nos hacemos unos. Ah, vale, adiós. adiós. Adiós. ¿Qué hacéis? Un hornillo. ¿Pero para qué? Para calentar un poco de sopa. ¿Y con qué lo habéis hecho? Con una lata que nos hemos encontrado. La estamos reciclando. Ah. Mira, ya está casi. ¿Te has dado cuenta de que Iván no dijera nada? Pues la verdad es que sí. ¿Crees que deberíamos de ir a hablar con él? Pues pues deberíamos. Vamos ahora. Venga, vamos. Mira. Iván, tenemos que hablar contigo. Lo queráis. Y así es como mis compañeros me enseñaron a reciclar. Pues qué guay, ¿no? Sí, podríamos hacer algo con nuestra sección, la verdad. La verdad es que sí. Oh. Me encanta que mis historias sirvan para algo. Sí. ¡Ya te digo! ¡Bien! Bueno, ¿Qué tal? ¡Bien! Bueno, que aproveche ¡Gracias! Gracias.